Ana, ...jueves, estamos a 22 de agosto, y el pasado lunes, que estábamos a 19 de agosto, que fue el primer día de clase de este año 2000, escolar 2019-2020, donde inició, entiendo yo, con un mal pie, porque el primer día de docencia asistió menos del 50% de lo que se esperaba se dieran cita en el primer día de docencia, se esperaba que asistieran alrededor de unos casi 3 millones de estudiantes a las escuelas de la República Dominicana. Se asistió menos del 50%, estamos hablando que fue menos de 1.500.000 estudiantes que asistieron a las escuelas. ¿Por qué iniciamos desde el lunes con mal pie? Y seguimos, ¿verdad?, eh, cojeando en este año escolar, porque en el día de mañana antiguo, la Asociación Dominicana de Profesores llama a la primera huelga, donde invita, y así es, incluso hasta una promoción, hay en radio y televisión invitando a, a todos los maestros a darse cita frente al Ministerio de Educación a una protesta mañana para exigir, digo yo, las mismas reivindicaciones de año tras año. ¿Hasta dónde eh, vamos a llegar? cuando el primer día iniciamos con mal pie y continuamos, cojo, en materia de educación. Bueno, y eso, que hablamos de que le, tenemos ahí fácilmente a flor de labio, que la educación, que por falta de educación es que este país no avanza, que por falta de educación es que los, los jóvenes están delinquiendo, por falta de educación es que están... Eh, metidos en narcotráfico por falta de, de educación, es que los funcionarios roban, que por falta de educación, por falta de educación. Y entonces nos encontramos, pero mira cómo son las cosas. Le y seguimos ley. aportando a la falta de educación. Claro. Entonces el día, tal como tú resaltas, el lunes, antes de ayer, sí, antes de ayer, de ayer sí, inició no, el no, año escolar, no, no, no, ni Hace, un año, antes de ayer inició el año escolar en la República Dominicana. Hubo unos dos meses y medio, tres meses de vacaciones para el estudiantado eh, de la República Dominicana, los estudiantes de primer ciclo, como le llaman, primaria y, y bachillerato. Se utiliza los términos viejos, porque no nos vamos sí, a nosotros. Sí, a veces, sí, sí, no, no. <risa> eh, Y entonces ya se, el día que se inicia, con Algarabía, el inicio del año escolar, la Asociación Dominicana de Profesores convoca a una huelga, a una... Marcha a una protesta El término que le quieran usar Una paralización de la docencia sí, mañana no clase. De la docencia para el jueves Mañana, antes de ayer Inició la clase y mañana hay una Paralización Una, una paralización a, a la clase Una huelga con una Protesta o marcha de, de, Del Magisterio Nacional A la capital Mira que se da, va el 20 o el 30% De los profesores va a ir a la capital Es la dirección la que va pero los tema, el 80% de los profesores entonces no va a clase y se queda en su casa. Así es. y eh, Ironía de la vida. Eh, es un fin de semana sabes, que, largo para los maestros. Porque el viernes no va a haber clase. El viernes los profesores, los pobres profesores estarán cansados de no. haber ido a, del viaje a la capital. No, cuando vienen van a evaluar el viernes lo que fue ese evento. Lo que fue el evento. Sí. O sea que no hay clase. Jue... Se inició la clase el, el lunes con menos de un 50% de la asistencia del estudiantado. Y al cuarto día, al tercer día de haber iniciado con menos de la mitad, entonces la totalidad del estudiantado tiene restricciones o imposibilidad de asistir a las escuelas, a las escuelas, porque los maestros, los profesores afiliados a la ADP, que son todos, tienen una paralización eh, a, a, a, a la clase para ir a la capital. Pero ironía de la vida. Por eso es... Que el caso de David Ortiz no le pone caso, el caso de Odebrecht no le pone caso, el caso de, del señor ahora que está preso no le pone caso. Por eso es que no se creen las autoridades. Por eso es que los líderes dominicanos, en todo el sentido de la palabra, perdieron credibilidad. Fácilmente, ¿Tú sabes cuál fácilmente ese tema ahora de, de educación, comenzando el año tumba, vamos a suponer que esa acción que se dio ayer, o, o, o que ese desmembramiento que hizo la Procuraduría en el día de ayer de, este, de esta estructura de narcotraficantes, ¿eso puede caerse fácilmente solamente con el tema de educación a, nivel a de, de ahora? A nivel de publicidad, de medio de comunicación, de información, esto, la huelga de mañana, tapa todo. Claro. Y sí. qué bien, diría el gobierno, sí. qué bien sí. que me quitan este peso de esta responsabilidad que tengo de alguna manera como autoridad, con esta eh, ojalá, ojalá con, que no ojalá que no alimente y que no abonen ese piquete que va a tener la, con otras cosas para entonces realmente ponerle más salsa a la soñita tú sabes cuál es la oiga señores eh, vivimos en un país con bajos niveles de educación un país donde aparecemos en los últimos lugares en eso en en la calificación en el ranking como país eh, eh, eh, en desarrollo como país eh, en corrupción lo más alto como país eh, con los más bajos niveles de, de, de, de educación de la República Dominicana. Cuando nosotros éramos, en el caso mío era estudiante, se pasaba con 60. Luego, en estos procesos de desarrollo en que se ha ido implementando procesos de calidad para la, una mejor educación, se subió a 70. Y entonces los estudiantes en la República Dominicana pasan, como decimos, con 70 hay que sacar una calificación de 70 para, arrechinando, pasar al, al nivel al segundo, al segundo siguiente nivel. La educación, el Ministerio de Educación, en estos procesos de querer ir capacitando, de querer ir cre creando mayores niveles de calidad del de, de los profesores, ha implementado unos procesos de, de capacitación y de selección para nombrar a los profesores. Porque hubo un momento, no recuerdo quién era el presidente, que se habló de traer profesores de otro país, incluyendo de Cuba, para capacitar a los profesores dominicanos. Oh, ironía en la vida, DP dijo, no, no, no, aquí hay demasiada capacidad. No necesitamos a nadie que nos, que no, que nos forme, no necesitamos a nadie que nos capacite, no necesitamos a nadie que nos dé nada. Nosotros somos capaces, autosuficientes en eso. Se cayó eso. El ministerio, parece, digo yo, logra implementar entonces uno, unos concursos para nombrar a los profesores. Concurso de oposición. Concurso de oposición. Igual que los estudiantes, es bien, es bueno, pasan, se pasa con 70. El 80% de los maestros que han acudido a esos procesos de, capa, de, de selección se han quemado. Los responsables de la capacitación y la educación de nuestros hijos se queman en el examen que le dan a ellos para dar clase. Lo estoy diciendo aplatanado. Entonces, ahora... el examen, oiga. El examen que le dan a los profesores para poderle dar, tener la calidad, para dar la oportunidad, para darle clase a mis hijos, se queman el 80%. Y entonces la principal demanda del ADP para la, convocar la huelga de mañana es claro. que se rebaje a 60 la calificación para optar... En el concurso de oposición Adiós, para ser maestro Claro, antigua para Pero entonces, peor aún Para ellos poder pasar para que Pero puedan pasar. yo me pregunto Víctor y, a, y amigo televidente Ese 60 se está pidiendo para los estudiantes también 50 Porque deben pedirle entonces a los estudiantes A los pobres estudiantes Que pasen con 50 Que pasen con 60 entonces En el, en el último Como vocalo. usted dice pobre estudiante se refiere Y quiere decir pobre profesor, ¿verdad? Sí, porque ellos son en esas condiciones Son estudiantes Tú te imaginas que para tú optar por un que a una posición en, en una institución privada y el proceso de evaluación tú te quema. Y entonces que tú pidas a la empresa de que no, no, mire, bájame los niveles de la calificación, es que yo 80 no puedo sacar. Si es con 70, yo cojo el puesto de cajero. Oigan, oigan a dónde estamos, eh? Y eso está auspiciado por la sociedad, porque aquí hay una capacidad extraordinaria de los líderes de decir que el pueblo entero, como decían la gente de, de, que estaban frente al Congreso, el pueblo iba a impedir la reforma, el pueblo, no usted, <risa> Mil, los 1500, usted, ¿eh? <risa> <risa> entonces miren cómo, a cómo llegamos. Entonces las otras reivindicaciones, <risa> oye, oye, ¿cuáles son las otras reivindicaciones? Las otras reivindicaciones son eh, la revisión del horario, la revisión del horario y contenido de la tanda extendida, o sea se están dando muchas horas. Debo decirle que la realidad es que los muchachos entran a las 8 de la mañana y a las 2 y media no hay nada que darle. De 2 y media a 2, lo que esperan es el almuerzo. Y a las 2 y media, 3 de la tarde, los muchachitos van de regreso, van de regreso para su casa. Que lleguen a las 4 a su casa, revisen los papás. Sí. Pero ellos salen a las 2 de la tarde, de 2 y media. Mira, cuando usted comenzaba, le, le iniciaba el comentario con respecto a, a la protesta o al piquete que tienen mañana... Decía la directora, hace unas cuantas semanas que participó de este espacio, que las autoridades regionales, autoridades de educación, se mantienen durante toda la vacación en un proceso, eh, se mantienen trabajando, decía ella. Entonces, claro, lo, la ADP no va a llamar a un piquete, no va a llamar a huelga porque están de vacaciones, no, lo va, no va a interrumpir sus vacaciones para meterlo a una huelga, a un piquete. Pero si, si ese, en ese proceso, en esos tres o cuatro meses, tres meses, que duran de vacaciones los, estudi los estudiantes y los maestros, y a juzgar por lo que dio la directora regional de educación, ellos se mantienen pendientes y trabajando eh, en una especie de preparatoria para recibir año escolar Yo creo que eso es un momento ideal, antiguo, para ellos pudieron haberse puesto de acuerdo con las autoridades de educación para evitar que este piquete de mañana y otros que puedan venir porque esto va a estar caliente. O sea, ya el, el, el, el año escolar comenzó con mal pie. Primero, la, los estudiantes no asisten el, a la escuela en, en, en, en, iniciando, y segundo, ya dos días después de iniciar la clase, una huelga de los maestros. Entonces, ya esto inició con mal pie. Entonces, yo, mi pregunta es antigua, y lo dije también el año pasado al iniciar, ¿no puede la dirección del ADP, en coordinación con las autoridades de educación, buscarle solución antes del año escolar a esa situación que ellos reclaman, si sí es que tiene? porque reclamar como usted plantea, de que le bajen la nota, la calificación a un examen que le dan, ese examen de oposición, que hace educación ahora, yo creo que está ridículo, es una noticia yo creo para recorrer el, el, el mundo entero, que en República Dominicana, Es más grande, claro, claro, de hecho, nosotros vamos a ver si podemos hacer contacto con nuestro amigo, hermano, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores filial San Francisco, para oír su opinión con respecto al punto principal, que es este que usted la señala, demanda. de este piquete que se llevará a cabo mañana, la Mira, ADP frente al Ministerio de Educación. Yo pienso que, que, si, que si bien es cierto que tienen derecho a revisar el proceso, porque es igual que pero los, Pero Antigua, es cierto, tienen derecho a, pro, a revisar porque el 80% se quemó al recibir ¿Sí? ese examen. Ante tu cuestionamiento, tu pregunta, lo, la contesta es, lo que debía revisarse cuál es el nivel de capacitación o capacidad de habilidades e inteligencia que tienen los profesores que no logran pasar con o 70% entonces, un la, examen. Entonces, va a decir... Entonces, la, cómo le pedimos uh -huh. a los estudiantes que tengan una calificación... Eh, excelente, de 80, 90. Entonces, ¿a quién van a culpar? ¿A quién están culpando la DP? ¿A qué intereses a nivel de ministerio de, de ponérsela tan difícil a los profesores cuando van a tomar ese ese, ese examen para que no, la pasen? ¿No lo pasen? ¿Ves qué tan difícil? Déjame decirte, Víctor, leerlas, los amigos televidentes. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Que se disminuya el, la calificación por el, para eh, optar o pasar el concurso de. de de, de oposición. oposición. Para llegar a ser profesor que no sea con 70 la calificación eh, mínima, sino que sea con 60. Eso es degradar. Estamos pidiendo mayor calidad de la educación en y, el país. Y por eso se exigió mayores recursos. Va, vamos a bajar. Para, para aumentar la calidad. Y tenemos 180 mil millones de pesos de presupuesto en este año. Porque se decía sí. antigua que la, la baja calidad en la educación sí. nuestra en este país era producto porque no se sean las inversiones necesaria ya para hay eso. un cuarto del presupuesto de la nación destinado para <coughs> eso destinado para eso pero oye, oye cuáles son las otras reivindicaciones el gremio solicita también una revisión del horario o sea menos clases se está dando muchas menos clase. se está dando muchas están durando muchas horas en la escuela sí. están durando muchas horas, es diminuir, horas en la escuela disminuirá el tiempo el tiempo sí. el gremio solicita también una revisión del horario y el contenido de la stand extendido o sea es muy fuerte lo que se está dando de clase Y no se habla ni de Juan Pablo Duarte en las escuelas de este país La historia de la República Dominicana que está dándose en la escuela Llega hasta Trujillo Eso de que de Bae, Lili, no, nada de eso Porque estamos tan avanzados que tenemos caminar, que hablar de cosas nuevas De cosas actualizadas, de cosas modernas De temas modernos Entonces, esa es la historia La lengua española, señores Nada más hay que ver, inclusive profesionales de la universidad, amigos míos Que aunque di que aquí por, por los teléfonos y que después escribí como quiera Pero que me están escribiendo voy con B larga <risa> Abogado, licenciado en administración, en contabilidad Amigos míos que lo escriben Y a lo mejor yo estoy lleno de faltas ortográficas Pero el hecho de que yo la tenga no valida De que todo el mundo tenga que tenerla Voy con B larga, eh a ver si tú o ayer con Y, con doble L, que, que me lo escriben. Yo lo pongo aquí porque sale el nombre de, lo, de quien me escribe eso. <tose> Entonces, oye otra reivindicación. Que se disminuya, lo voy a aplatanar, a lo que yo entiendo. Que se disminuya el monto, de la, o sea, el, el, la calificación mínima para pasar. O sea, que se pase de chercha. Pero oye, como dice, ADP está acusado al ministerio, acusado al ministerio eh, de educación de que hay mafia que hay relaciones políticas para pasar lo, lo, lo, lo, lo, los exámenes, los exámenes del concurso de, de, de, de oposición. Entonces, cuando llega eh, esa, eh, esa situación, que tú ves que se está pidiendo que se rebajen la calificación, lo que estamos diciendo es que se rebajen los niveles de la calidad de la educación. Pero oye otro de, la, de las reivindicaciones, que se revise el horario, menos, se, se están dando muchas horas de clase Estamos durando mucho tiempo en la escuela, haciendo que yo no sé, habría que ver eso. Y el contenido era tan escondida, eh, eh, escondida ah, era tan sí, extendida sí, sí, sí, el contenido era tan que se revisa, o sea, parece ser que, hay muy, que está muy cargado, es muy fuerte el contenido de, lo, de los textos que se están tratando en la escuela. Del salario de los, para los jubilados y pensionados, la corrección del salario mínimo primario la adecuación inmediata de los planteles, oye, la adecuación inmediata de los planteles, de último, de 10, esa es, la, el, esa es la 10. Lo que beneficia a los estudiantes de manera directa está en el número 10, del 1 al 10. La última, en la, orden, un, en orden lo de, último que se pide. En, en orden de importancia. Pero peor aún, el Ministerio de Educación dice, escuché esta mañana, que propone quizás para tumbar la huelga de, de mañana, que va a alquilar locales para dar clase a los estudiantes donde no se ha terminado la escuela, donde no se pudo reparar, donde la escuela está en malas condiciones. Pero por Dios, respeten un poco la, la, el color de mi pelo. Y no tuvieron tres meses de vacaciones. No sabían que esa escuela de la comunidad X no está en entonces, condiciones de, dar, entonces, de, dar, de recibir antigo, Entonces, de todas esas reivindicaciones, lo más probable es que la única que tuviera razón, la de Pedro. Fue en, en, de... en el asunto. Claro. Porque lo que defienden ahora, también hay que ver una cosa, y me excusan mis queridos a, a, a, y amados profesores, a quienes le debo el poder estar hablando con esta libertad, con esta facilidad. Porque si no hubiera tenido profesores, ahora yo no sé si podrán compararse con lo que yo tuve, lo que hay ahora. Sería un asunto de cada cual. Debo decirte. No, lo, lo que nosotros tuvimos no, no pasaban con 60. ¿Con cuánto pasaba? como 80 y, y había respeto sí. había autoridad Sobre y eso todo. es lo que se ha perdido se, sencillamente y hay, hay te... que ver porque al final <risa> el tema no es criticar la situación ni, ni, ni eh, desbaratarla de pe no es que reorienten es el mismo problema que el mismo tema que estamos tratando con el caso de las huelgas aquí es reorientar los procesos no pueden coger los estudiantes de chivo expiatorio no pueden sacrificar a los estudiantados de, del sector público para pedir unas reivindicaciones que son personales, institucionales, son gremiales. Y ayer usted decía... Con la agravante, que, te repito que, oye, <coughs> te digo, tú sabes lo lamentable de todo esto. La mayoría de los profesores que van mañana, que te repito, es la dirección de la ADP, los profesores... Mencióname una comunidad lejana de aquí, rural. Eh... La mesa, ¿verdad? Los profesores de la mesa no van para mañana, para la huelga. Ahora no van para la escuela. Eh, no, porque están... Los profesores de la mesa, protesta. los profesores de la mesa mañana nos van a dar clases. Eh, pero sí, ellos no van para, eh, la, para, para la marcha. Lo que sí van son los profesores del sector privado. Vamos, vamos a eso, una... Eso eh, van a dar clases. Sí, sí, sí. Porque vamos. también hay una cosa que es lo que intento decirte. Los hijos de los profesores de escuela pública estudian en el colegio privado. Sí. Y los hijos... De los médicos y las enfermeras van a clínica privada. Van a clínica privada. Es un privada. país especial. Los hijos de los profesores estudian en colegio privado porque no creen en la educación pública. No creen en la educación. Pública. Y los Pero los hijos de los profesores de la UAS estudian en universidad privada. Correcto. ¿Por qué? No porque sé. no creen en la UAS. No sé. Vamos a una pausa y al regreso hay dos temas interesantísimos que vamos nosotros a tocar, que es los allanamientos de la, Procur de la Procuraduría General de la República y la acogida eh, de este recurso de amparo que se incó en contra de la Junta eh, por parte de Adora. Vamos a la pausa, ya regresamos. <música>